Maestros tecno, oh, chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sean todos bienvenidos a este canal, tu canal tecnoapples Ok, mis amigos, en esta ocasión quiero compartirles la nueva actualización de Messenger estilo iPhone, la cual no te puedes perder ya que trae emojis incluidos. Yes, Así que mis amigos pueden descargar la tabla aquí abajito en la descripción del video En un enlace que te llevará a esta famosa página web Así que mis amigos sin más preámbulos Comencemos con este tutorial Una vez destacada Messenger estilo iPhone en su última versión, procedemos a ir a los archivos y buscar la carpeta de descargas Odonloa. Ok, y procedemos entrar a instalar Messenger en su. Versión últimas iOS 15.4 y procedemos a instalarla. Ok, yo le voy a cancelar porque la tengo previamente instaladas y ustedes proceden con el proceso, ya sea para iniciar sesión normalmente, como lo hacemos. Así que, mis amigos, aquí nos encontramos en la bella interfaz en la cual trae funciones muy chéveres como los emojis. Vamos a irnos a una conversación y aquí tenemos los emojis estilo iPhone, los cuales están increíblemente chévere. Ok, una vez. Que ustedes le instalen y no se le aparecen los emojis estilo iPhone sino los de Android Simplemente se salen y entran nuevamente Y allí estarán, así que mis amigos Si te das cuenta yo cuando envío se envían Automáticamente chéveres a Igual a los de iPhone Le han trabajado fuertemente los desarrolladores A este Nuevo, nuevos y exclusivos Emojis, así que mis amigos Está increíblemente genial, genial Genial, así que mis amigos Esta función es muy chévere, también contamos Acá como lo normalmente conocemos Aquí lo que es nuevo grupo y demás También contamos acá en el perfil Ya sea el modo oscuro o el modo claro A meter el modo oscuro, si lo que prefieren En modo oscuro, va a tener Estas opciones que se encuentran Aquí, así que mis amigos Es súper increíble, súper genial Fácil de utilizar, es una, una Interfaz muy muy sencilla así como la de Messenger en Android, súper increíble. La única diferencia aquí que trae muy estilo iPhone, pero en Android. Así que, mis amigos, si te gustó mi contenido, brindame un buen like. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que esté subiendo a este canal. Sin más preámbulos, nos vemos en un próximo video tutorial.